Adelante, Coim ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas... ...para que atiendan al debate político que se desarrollará mañana... ...en el Pleno sobre los Presupuestos Municipales de 2022... ...y consideren los diferentes argumentos y modelos de gestión... ...del Gobierno local y su oposición. Este año no solo nos encontramos un presupuesto continuista... ...sino que asume que la salida de la pandemia... ...nos lleva al mismo escenario anterior... ...como si nada hubiera pasado... ...los argumentos que exponíamos...